¿Cómo estáis? Espero que bien. Puede quedar. Pero las pones antes. Y tweets me las skip A ver. Podcast, eh, pa, pa, pa, pa, pa. Ah. Podcast. Eh, martes. No sé qué no sé qué. No sé qué más etiquetas poner. Y que de momento se quedan así, ¿vale? Ahí, sí. Vale, vale. Estamos en directo, ¿verdad? Correcto. Muy bien, chicos. Ya estamos. Un día más. Un día menos. Ese sí no. Todos los días. A ver te queda menos tiempo para morir. <risa> a ver, vamos a empezar. Eh... Las noticias, salvar. ¿vale? Tengo, tengo cuatro, pero me ha dicho que, que hay una que, que tengo que dar sí o sí, así que esa sí la doy. El resto ha dicho que da igual si no las doy, así que depende del tiempo. A lo mejor luego las doy o no, ¿vale? Esperamos con la, eh, con la primera. Eh, la asociación. Hace una recogida de juguetes para los niños más peques uh, cada año, ¿vale? Entonces. Mm, el, desde el 13, o desde hoy, hasta el día 30, ¿vale? De diciembre, obviamente. De este año. ¿Vale? Y básicamente eso se hará la recogida. Al básicamente Y el horario es de 11 a 1 Y de 5 a 7 ¿Vale? Martes, miércoles y jueves Y ya está En el barrio de La Solana A los que estáis en mi pueblo ¿Y dónde es? No soy de aquí, no sabéis dónde es ¿Vale? Así de claro Vale, ahora Vamos Cositas ¿Vale? Noticias Curiosidad, o como lo quieras llamar Se llama, ¿Sabías que? Ya sabéis que Podcast de Sofi 20 O sea, del mundo de Sofi Consiste básicamente En curiosidades Y alguna noticia del pueblo, ¿vale? El barrio ya ha dado la primera Y ahora vamos con curiosidad ¿Sabías que? Esto ya lo sabía Pero bueno Es, es que yo busqué información ¿Vale? Puse en Google ¿Sabías que? Y todo lo que salía, yo ya lo sabía. Entonces, dije, tengo que escoger una. Entonces, pues he escogido esta, ¿vale? ¿Sabías que tu cerebro, tu cerebro, tu cerebro, tu cerebro, no sé hablar. Tu cerebro necesita 20 minutos para saber que has comido suficiente. ¿Por eso es importante comer despacio? Es decir, eh, cuando tú tienes hambre... Tenemos la costumbre de comer en plan, como muy a lo loco. Entonces, para que el cerebro asimile de que te has alimentado, tienen que pasar 20 minutos. Por lo tanto, tienes que comer despacio para que el cerebro se dé cuenta de que lo has alimentado. No sé, si me no sé si me habéis entendido. Hay que comer despacio, primero porque si no te atragantas, eso para empezar. Segundo, eh, porque el cerebro no asimila que te has alimentado al cabo de 20 minutos. Entonces, si tardas 5 minutos en comer, tu cerebro no ha asimilado que te has alimentado y por eso sigues teniendo hambre. ¿Me ¿He explicado ahora o no me he explicado? ¿Qué? ¿Saben qué dos, ¿sí? Vale. Eh, luego vamos con. No tengo recetas, así que lo he sustituido por un eh, primer auxilio, ¿vale? Vamos a ver qué primer auxilio podemos tratar. A ver. a ver, pa pa pa pa pa pa pa pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pérate, que tengo que mirar en el índice. El, el índice. índice. Hmm. Podemos mirar. Déjame que mire. Mira, ¿no lo tienes preparado? No. <risa> lo tengo improvisado. ¿Qué pasa? Lo tengo improvisado. Vale. Me voy a ir. ¿A, ¿A dónde voy a ir? Mira. A Esguince. Que yo. Eh, eh, he tenido, he llegado a tener el 15, que puedo hablar sobre ello. Vale. Lo leo, leo, poco lo que hay que leer, me gusta, menos mal, no hay mucho texto, no hay mucho texto, así que está bien. Se producen, por, primero lo leo, ¿vale? Se producen por un desgarro de los ligamentos. Que sostienen los huesos a la altura de las articulaciones. Se trata de lesiones muy dolorosas que pueden confundirse con fracturas de hueso. Esto es verdad, porque cuando me torcí el pie, eh, pensaba que me lo había roto y no, era, era un esguince. Pero hay algo que seguramente no lo ponga aquí, pero yo te lo digo porque yo soy más lista que el libro... <risa> Bueno, y también porque me lo dijo el médico, también te lo digo eh, Existen tres grados de esguince ¿Vale? Está el grado 1, eh, que es el más leve de todos Que es el que yo me hice Luego está el grado 2, que es cuando el pie ya se pone morado ¿Vale? Y luego está el grado 3, que es cuando parece que se ha roto Porque te duele muchísimo y entonces, eh, parece una fractura, pero no lo es, ¿vale? Entonces, espérate que baje el volumen que me estoy quedando sorda. Me estoy... <risa> estoy quedando sorda con la música. Vale. Continúo. Los síntomas del esguince suelen coincidir con los de fractura de hueso, ¿cierto? Esto lo puedo af eh, afirmar. Espérate mejor. Como voy a estar así con el micro en la mano, que es, es así como más profesional, ¿no? Pues esto tomar viento y hago, hago así como las presentadoras eh, el accidentado siente un fuerte dolor de la zona en la zona que rodea la articulación cierto dolor que se intensifica con el movimiento de la parte afectada básicamente cuando tú te tuerces el pie vale parece que te lo has roto pero no te lo has roto vale por eso hay que tener cuidado de no confundirlo con una fractura vale y el, y el médico tiene que saber bien si es una fractura o no, ¿vale? A ver, yo creo que eso se nota. No, no me he roto nunca un pie, ¿vale? No me he roto nunca un pie, pero sí me he hecho un esguince. Sé cómo duele. Pero claro, imagino el dolor de, du de hueso roto y tiene que doler un montón. Aunque hay gente que no le duele tanto como... No sé por qué, porque tiene una fuerza interior... Pues pues que le hace soportar más el dolor Aunque yo aguanto bastante el dolor Yo soy de aguantar bastante En la parte afectada puede aparecer un hematoma Que es lo que he dicho yo antes Que se irá desarrollando gradualmente Es decir, un, un moratón, ¿vale? Un moratón Y depende del grado que sea Pues lógicamente lo tendrá más morado o menos morado En el grado 1 no se nota ¿Vale? La articulación afectada se hinchará de inmediato o bien gradualmente Cierto, el pie se te hincha, ¿vale? Y si es fractura también eh, Una causa de esguince puede ser por propio Por ejemplo, un movimiento brusco Como una torcedura del pie Es decir, lo típico, ¿no? El típico esguince ¿Sabes? ¿Sabes? A los que estáis en podcast he hecho un movimiento así como que estoy torciendo el pie pero lo he hecho con la mano. Pero los que estáis viendo ya me entendéis, ¿no? Lo que yo quiero decir. Lo típico, que vas por la calle pam, pam, pam, y te lo tuerces. Eh, si la lesión se produce en el pie, el tobillo o la rodilla, que puede pasar? El accidentado no podrá permanecer de pie sobre la extremidad afectada. No podrás eh, apoyarte eh, Pues pues ahí ya lo pone Básicamente No puedes no puedes pisar Es lógico, ¿no? Porque si te duele Pues no puedes caminar En condiciones Esto lo sé por experiencia Lo sé por experiencia eh, Se ayudará al accidentado A adoptar la posición que le resulte Más cómoda y se levantará la piel les... La piel no <risa> La piel no, por favor La parte lesionada ¿Vale? Si la lesión es reciente, es decir, si te lo has hecho ahora, por ejemplo, que también te digo, si te lo haces al momento, también tienes que saber diferenciar si es un esguince o, o es una rotura, ¿vale? Eh, también te digo, el libro este es de hace años, ¿vale? O sea, que tampoco le hagas mucho caso. <risa> es de hace muchos años. A ver, ¿dónde está el esto? Vale Ahí está eh, ta, ta, ta, ta, Estaba mirando eh, Lo del directo Si la lesión es reciente Se aplicará una compresa fría Para reducir el soporte de sangre Y disminuir el hinchazón Vale Imagino que eso ocurre porque cuando se desgarra el músculo Sangras Y por eso sale el hematoma, el hematoma ¿Vale? Eh, se cubrirá la zona con una capa gruesa De algodón Hidrófilo y se, Hidrófilo es como un estilo de tela ¿Vale? Como una gasa eh, Supongo Y se fijará en una venda suave, enrollada Lo más adecuado es una venda de esguince. Por sí. Lo mejor para un esguince yo creo que es ponerte una venda. ¿Vale? Si la lesión se produce en la muñeca. ¿Vale? El codo o el hombro. Se sostendrá el brazo afectado con un cabestrillo de brazo. Para no poderlo mover. ¿Vale? Se si solicitará ayuda médica para precisar el alcance de la lesión. Podría ser necesaria una radiografía. Es verdad. Porque... A mí me dijeron, vale, a lo mejor te podemos, te, vamos a hacer una radiografía. Pero luego, como ya me encontraba mejor, pero no del todo, o sea, primero me encontré mejor y dije, vale, pues no voy. Luego me fue a peor y dije, vale, no me hace falta la radiografía porque yo sé que esto es un esguince. Y luego se me fue yendo. Ojo, el esguince no se cura de un día para otro ¿eh? Que, que quede claro ¿eh? No se va de un día para otro A ver, esto lo dejo aquí Lo sé por experiencia, ¿vale? Estuve casi un mes Por ahí más o menos A ver Ah, sí, recomendación Fíjate. Recomendación Y frase y reflexión de la vida, ¿vale? <risa> frase O sea, viñeta o como lo quieran llamar Vale, mira, este No hagas caso a los demás Los demás Esta es la viñeta Esta es la viñeta Que si quieres Puedes hacer captura Ahí está Ahí está, vale Y Esa es, la... esa es una viñeta Y vamos con la segunda frase mm... A ver frase, segunda frase, segunda viñeta o como lo quieras llamar vamos, he intentado soltar, vale mira he intentado soltar cuando no podía esta es muy buena, esta me gusta esta viñeta, no quise soltar cuando tuve oportunidad no he podido soltar cuando sí quería he seguido tirando cuando no estaba atado a nada me he ahogado muchas veces otras veces me he arropado ¿Vale? Esta es muy buena, la verdad. Muy buena la viñeta. Dejo por aquí la. La de esto, por si queréis hacer captura. Espérate. Ahí. Podéis hacer captura si queréis. Vale. Pues estas son las dos frases, ¿no? De la vida, o como lo quieras llamar. Recomendación del libro. Este. ¿Vale? Recomiendo. Este libro de Jordi Sánchez El de la Casa Vecina El Antonio Recio Mayorista No limpia pescado, eh acuérdate Y Es un libro Que cuenta historias Reales Vale mm, Básicamente Historias reales <ríe> No sé cómo explicarlo son historias reales, ¿vale? Para que entendamos de que no todo el mundo... Bueno, ya lo pone en el nombre, ¿no? Nadie es normal. Quiere decir que cada persona tiene su historia y, y que tiene sus rarezas. Eso significa, ¿vale? Y entonces está muy bien porque en cada historia pasa algo, ¿vale? Y tienen sus rarezas. La verdad es que sí. Está muy bien. eh Nadie es normal. Hay tres ovejas. O Si queréis hacer captura. Ahí está. Vamos con la reflexión de la vida. A ver, reflexión. ¿Sabes por qué la gente buena no cambia? Porque a pesar de las desilusiones y esas y las malas heridas. No, joder, no sé, leer, no sé leer reflexión, ¿vale? Vuelvo a empezar ¿Sabes por qué la gente buena no cambia? Me siento identificada con la reflexión, ¿vale? Por eso la comparto Porque a pesar de las desilusiones y las muchas heridas recibidas Ellos siguen pensando con el corazón Es decir, que a pesar de todo lo que hayan pasado Siguen pensando eh, Pues como son Básicamente Básicamente, entonces A ver Déjame mirar un momento Las noticias dom... Vale, mira eh, El domingo 11 de diciembre Se celebró en San andreu De la Barca Este mm, Décima fira de Nadal 2023. La décima. O sea que 10. Empezaron en 2013, entonces. Sí, que son años, por favor. Sí, que son años. Eh, segunda. Bueno, siguiente. El Ayuntamiento de San Andrés de la Barca ha puesto en marcha esta semana una nueva de edición de la campaña Comercio Seguro. Eh, que pretende incrementar la sensación de, de seguridad en las calles, condicionando. Con, coincidiendo con la época de Navidad La campaña prevé eh, Aumentar el número de agentes uniformados en la calle Con el objetivo de incrementar la sensación de seguridad Y prevenir robos y estafas Creo que se refiere A que han puesto guardas de seguridad por la calle Para evitar ciertas cosas, ¿sabes? Inauguración de la exposición de pesebres Pesebre ese es el Belén, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en Cataluña pues lo que decimos pesebre. Eh, ven a ver los pesebres creados por artistas locales con la participación de la Escuela Municipal de Música y Danza de San Andrés de la Barca. De San Andrés de la Barca. Eh, que nos cantará diferentes villancicos. Navidad, Navidad, Navidad. Vale. Pues, oye, yo creo que lo tengo todo ya. Lo he explicado absolutamente todo Me quedaba lo de la receta sencilla Pero... Entre que se me ha olvidado Y... Me daba pereza a buscarla Lo reconozco Y... Y, y ya está y... y porque claro Pensé para no hacer Cada semana lo mismo Pues esta semana puedo poner Los de primeros auxilios Sabes pues ¿Las puedes decir nosotros de primeros auxilios? Pues espérate que busco, ¿vale? No me exijas tanto. No me exijas tanto. Ahora vengo. A ver, o sea, ahora vengo no. <risa> ahora miramos, a ver. Mira, vamos a buscar calambre, ¿vale? A ver, ¿qué hay que hacer ante un calambre? Por favor. Página 29. Ven aquí. A ver. 29. ¿Por pasar página a un libro que Aquí. Ahí. Los calambres. ¿Qué hay que hacer ante un calambre? Vale, vamos a leer. Se pone aquí. A ver cómo se... Vale, esto es otra cosa. Ok. Repito, lo leo y lo vamos comentando. Un calambre es un dolor repentino en una extremidad. Causado por la contracción de un músculo o grupo de músculo. Es decir, cuando se contrae un músculo... Tiene un calambre, ¿vale? Eh, normalmente volviendo a estirar los músculos afectados se alivia el dolor. Normalmente, tú lo has dicho, normalmente. Suele ocurrirle a una persona que ha sudado mucho, ¿correcto? Porque se enfría el músculo luego y luego se contrae. Cosas de deportistas, yo lo entiendo. Y para aliviar su estado se le hará tomar un vaso de agua con un cuarto de cucharita de sal. Cucharadita de sal. Creo que es por el sodio, si no me equivoco Por lo de la cucharadita de sal, creo que es por lo del sodio Vale Los tres tipos Eh... Espérate ¿El otro es el del pie? Vale, sí, los típicos Falta el del pie, eh, chiquillo Libro, te falta el del pie, pero bueno Te lo dejo pasar porque es antiguo <ríe> A ver Calambre de la mano se enderezarán los dedos doblados estirándolos más. Es decir, cuando te dé un calambre en la mano, ¿vale? Enderizas, o sea. Es decir, si están doblados así, intentas estirarlos hacia atrás, ¿vale? Así, hacia atrás. Para que se vaya el músculo. No sé si me explico. Para que se... el músculo se, se relaje. Calambre en el músculo En el músculo, no, en el muslo Enderezar la rodilla del accidentado Estirar la pierna, básicamente Estirar la pata Es estirar a la extremidad ¿Correcto? Inferior Hacia arriba ¿Vale? O sea, si estás así Estiras la pierna Y hacia adelante Y se empujará suavemente con firmeza Hacia la rodilla La rodilla ya... La rodilla hacia abajo. Es decir, que se pone. Imagínate que está en la pierna, ¿vale? Entonces se estira. ¿Vale? Esta es la rodilla. Lo pongo así, ¿vale? Esta es la rodilla. Pues se, se hace esto. ¿Vale? Se estira. Y puesta así la rodilla, se estira hacia abajo. ¿Me ha explicado o no me he explicado? Y luego, espérate. Vale, sí, es esto. Es este. Me he si no, lo buscáis por Google, que lo explicará mejor. Calambre de la pantorrilla, el típico. Se enderezará las rodillas del accidentado y se empujará el pie todo lo posible hacia la tibia. Lo estoy imaginando y vaya dolor. Es decir, lo mismo. Se estira. Es decir, se estira la pierna Y lo que es eh, el pie, ¿vale? Que sería esto Se hace así Para estirar ¿Me he explicado o no me he explicado? Ya que estoy estiro en el otro <risa> Ya que estoy estiro con el otro brazo Ya está, ya estirado <risa> Ya estirado Vale, pues pues ya está todo dicho. ¿Qué más quieres que te diga? Yo creo que lo he dicho todo ya, ¿vale? Creo no, lo he dicho todo ya. Entonces, quito la música, ¿vale? Porque ya hemos terminado. Llevo 23 minutos. Recuerdo que esto estará subido en, en Spotify y en YouTube. ¿De acuerdo? No sé qué número es. Creo que es el 6 o el, o el 7. Creo que es el 6, pero bueno. Y nos vemos a la... Próxima, de acuerdo Y... Chao, chao, adiós Bye, bye, bye Bye, bye Bye, bye, adiós